Venga a Palmares bon. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Pues tenemos una importante entrevista con un alto dirigente político. Vamos a, a recordar un poco algunos datos de su trayectoria. Bueno, comencemos del año 2000, 1998 a 2001, fue alcalde acá en San Francisco de Macorís. En el año 79, gobernador de la provincia de Duarte. Para el año 96, presidente y fundador del equipo de pelota Los Gigantes de de acá de San Francisco, en los años del 1982 al 94, diputado por la República, de la República Dominicana por la provincia de Duarte. 2001 al 2013, secretario administrativo de la presidencia. En el año 2003 también, presidente del plan Renove. En el 1981, administrador general de INAVI, Nadie con rango de ministro y en el 2004, el más reciente cargo, director general de migración. Alto dirigente político, ha sido noticia en esta semana pasada porque estaba en el Partido Revolucionario Moderno y luego ahora entonces ha decidido retornar al Partido Revolucionario Moderno. Dominicano. Buenos días, Don Fundador yo, también de ese fundador partido. Fundador de este partido, de este partido también, también. también. Así es. Bienvenido de mañana, Don Siquio NG de la Para razón. mí es un gran placer estar con ustedes y dando Igual. la cara, como siempre, Qué en todos bueno. los pasos políticos y todos los pasos de la vida que yo acostumbro dar. Así mismo es importante. Eh, licenciado, usted nos distingue a todo el mundo en la trayectoria política, en la entrega, en el desarrollo de todo el país, especialmente la región y San Francisco de Macorís, el deporte, ¿a qué se debe este nuevo cambio que, que hace como político? Retornar al PRD. Mira, eso sí es sencillo. Yo creo que tú eres uno, eh, aunque me estás entrevistando, el mejor testigo que puede haber eh, de este paso que yo doy. Este paso que yo doy, yo... El mayor colaborador para que hubiera un cambio generacional de dirigente en mi partido. Yo puse el primer ejemplo. ¿Cuál? No presentándome como candidato con todas las posibilidades de ganar y de perder también. Porque eso es la competencia. Por supuesto. Eh, y yo no, treinta y pico de años dirigiendo un partido, entre los cuales le dimos triunfo. Y, tu, y tuvimos derrotas también. pues yo hablo lo bueno y lo malo siempre eh, siendo un fiel cumplidor de mis obligaciones políticas. Y entonces, pues yo me presento a una candidatura nacional, porque yo siendo presidente del antiguo PRM acá, acá uh -huh. yo era miembro nacional, de la dirección ejecutiva de nuestro partido que es el más alto organismo eh, de ese partido que es el grupo que era de los 50 que ahora es de 52 52 porque decidieron no tocar ninguno de los 50 y agregarle al nuevo presidente y la nueva secretaria general eh, el senador Paliza y la señora Carolina Mejía bueno eh, dicen los que estaban dentro del gran disgusto que aquí se creó, donde compitieron 126 aspirantes a su secretario y 109 a vicepresidente. A mí me dijo alguien de lo que está dentro: me dijo el tercer día, te felicito de antemano. Y yo, ¿y qué? ¿Por qué tú me dices eso? Es que de, de todo el país están llegando votos a favor tuyo, eh, tú prácticamente eres un ganador, todo el mundo dice que yo gané, sí. pero cuando se hizo una cuestionada eh, reunión de cuarto frío, de esos que acostumbran hacer, a hacer, apareció un listado, hubo mucha indelicadeza, como cual, no llamar a personas que sacaron los votos que yo saqué y venir y decirme, sin que usted sacó tantos votos. A nadie le dijeron. No se llamó a nadie, ninguno de los candidatos. A nadie se llamó, se anunciaron los ganadores. Ya. Y, y se le fue, parece Por que le, no, se le no fue. no se, se, se le rodó el lápiz. Entiende usted entonces, que ese, ese ejercicio que debió ser democrático claro, no claro. tiene credibilidad. Se convirtió en una polémica. Y en un, un cúmulo de, de, de disgusto de distintos dirigentes de todo el país que no tuvieron la delicadeza de decirle cuántos votos sacaron. Ya. Yeah. Licenciado. Entonces, permíteme. ¿Cómo no? Para terminarte esa etapa. Entonces, finalmente, eh, convocan y deciden dejar los 50 que habían en la, en la dirección ejecutiva. Eso no lo llevaron a votos ni lo llevaron a la convención. ¿Quién lo decidió? Eh... Cuarto frío otra vez, mm. eh, vamos a decir en este caso, los dueños, accionistas principales de ese partido, que son mi gran amigo, y a quien yo le debo mucho en eh, política, eh, el ingeniero y ex presidente Hipólito Mejía, y el es candidato eh, presidencial de las últimas elecciones que participamos, el licenciado Luis Avidad, eh, de los cuales yo soy amigo y sigo siendo amigo, aunque ya no estamos juntos. Porque yo soy un dirigente político y un y una persona que no acostumbro a, va, a hablar más ni de la institución donde he estado ni de los amigos que he cultivado ahí y, y dirigentes. Ahora, yo me fui degustado y me fui con razón. Porque no yo me yo me fui, pero a mí me sacaron. Ajá. Sí, a mí me sacaron. ¿Cómo fue Pues no bueno, te lo voy a explicar muy fácil. Yo te estoy diciendo que hicieron una reunión de cuarto frío Ajá. Uh -huh. A la cual a mí no me convocaron, a mí no me, di, no me dieron una explicación, no me dieron una llamada. Yo dije, pero ven acá, porque yo estaba en un grupo de 50, que yo no tengo un amigo ahí. yo El, el que era amigo de ellos era yo. Mm. Y yo puedo decirle al país que yo le hice un trabajo. De eso, que muchos dirigentes que no tienen mucha voluntad de trabajo, la hacen como irme a Montecristi, a la provincia, y arreglarle un problema... Irme a la vecina eh, hermanas Mirabal, provincia, y ordenarle un, unas diferencias que había. Y así hice muchísimo trabajo interno. Y fui siempre una voz responsable cuando cuando tenía que decir la verdad. Aquí se llamó un litigio de dirigentes de que esto hay, eh, vuelve de como cuando estaba anteriormente. Y, yo le dije, bueno, yo no puedo decir otra cosa que no sea lo que yo... Yo participé en esa decisión y la verdad es esta. Entonces, ese tipo de, de voz en un partido, gente que no le tiene miedo a nadie dentro de los partidos, por los cargos, carguitos que puedan haber, se llama Siquio NG de la Rosa, que siempre ha trabajado de frente eh, a la verdad. Entonces cuando de, ese, de esos 50 que yo era miembro, a mí me tienen entre Luca y Juan Mejía, como dice, activo, no activo, viejo roble, no viejo roble. Uh -huh. Pero yo ve, yo vi que dejaron los viejos robles. Gente distinguida que merece que esté ahí, como don Rafael Abinader, el papá de, de, de Luis, de Luis. Eh, doña Belice, doña Mi Milagro, Milagro eh, Hugo Tolentino, Tilson Mejía, Fafa Tavera, Vicente Sánchez Baré. Yo dije, pero. Pero yo no estoy ni en los viejos robles, porque a eso lo dejan, que merecen estar. Lo estoy diciendo, pero a mí me sacan. No, a mí me sacaron. Yeah. Ahora, que él diga si a mí me sacaron o no me sacaron de ese organismo. Él que es un dirigente de, del PRM, ¿me sacaron o no me sacaron? Totalmente. Y per, Por la diferencia y, y, y que per, esa no la puede contestar, que a mí no me llamó nadie. Y Hasta tanto. No sugiere rumor de que a mí me estaban buscando de mi de viejo partido. De que se, se iba. Y, y entonces ahí comenzó a buscarme Y precisamente de eso, y a como de esa salida nueva vez del Partido Revolucionario Moderno, donde usted fue fundador y ahora retorna al Partido Revolucionario Dominicano. Pero recibieron si Así lo vimos, lo vio el país, lo vio el y... mundo, eh, le recibieron muy bien. Ese partido, el PRD, que nunca se pensaba que iba a estar aliado al partido del gobierno, al partido de la liberación dominicana, aliado. Entonces ahí estamos viendo imágenes en el momento en que, usted, que le levantaron la mano y usted fue lamentado y sí. recibido. A Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, mucha gente le critica y dice que él solo busca lo de lo suyo es un empresario y que entonces eh, se habló mucho en los medios de que usted iría a lo mismo a buscársela, no, ¿qué oye. tiene que decir de esas opiniones que pues no, se ha dicho lo en los medios de comunicación? Es que yo, no me fui, yo no me fui solo no, no. ni tampoco visité un solo dirigente para que se fuera conmigo yo decidí eso en dos días, de martes a jueves cuando yo llamé dos amigos y les dije, señores, eh, todo seguiría igual, yo me voy para mi partido mi vieja casa política Retornó a su casa. Eso, Esa parte llamé, se entiende. Esos dos que yo llamé, dije, yo me voy contigo. Entonces me llamaron, mira, se va a se va a Fulanito, se va a, fulanito, se a Y te voy a decir, para no mencionarlo todo, pero gente emblemática se fueron. Claro. Se fue el presidente de una zona, eh, eh, el licenciado. ¿La del alcalde? Retornó a su partido. La secretaria del alcalde. Retornó se secretaria del alcalde se Permítame. Retornó a su partido el licenciado Juan Fermín, presidente de la zona C. La encargada de, de las mujeres, la licenciada Ana Celia Cabrera. Uh -huh. Un ícono aquí del partido en los trabajos políticos, electoral y eso, que ahora mismo le negaron eh, darle cargo de operación, eh, el licenciado Gervasio de León. Gervasio. Se fue... Que dirigía Cultura? Eh, eh, conmigo, porque yo no estoy diciendo que se fue... Se integró al PRD este, también, jóvenes como Omar Javier, uh -huh. Claudia mansa ícono de este partido con historia. Eh, eh, el secretario de la zona J. O sea que Pero su, yo no llamaba nadie. Su salida lo, mo, enter, lo motivó a ellos. Vinieron. Entre otros, porque hay más, la propia eh, Nati, eh, que tú me hablabas, que es una gran dirigente político en la zona Q. Uh -huh. Pero yo no estoy mencionando aquí, que, porque no quiero mencionar nombres, porque se están quedando muchísimo. Yeah. Que se fueron a su partido. Por ejemplo, ícono de Eduardo y Francisco, eh, Lely Santana, eh, encargado de, de, de barriar el comunal siempre, eternamente. eso decidieron volver conmigo a su partido porque ellos entienden que yo soy un dirigente que le doy la cara y distingo y categorizo los dirigentes. Pero en la capital y otra provincia ya me están llamando que lo lleve a su partido en otra parte. En una palabra, a mí me dijo alguien, que me voy a, a recibir el nombre, los partidos no saben lo que pierden hasta que no se le va a, uh -huh. a mí, uh -huh. comenzaron buscando la armonía, porque yo te dije, no me presenté para que viniera una nueva ola de... Dije, y ya hay un cambio, hay un cambio, dentro de lo cual el propio eh, Fulvio... Y, eh, Fulvio es un distinguido dirigente de, de, de, de actuaciones modernas. Hay, hay una nueva cara, ahí está el, el, el, el Ramón Antonio Félix como secretario general, y ahí está eh, el diputado Medo Cava como presidente. Entonces él con todos estos dirigentes, son la nueva cara del partido. Eh, ya la cara de Siquio eh, estaba para, para ellos, sin que se dijera como algo que ya pasó. Pasado de moda. Pasado de moda, eso se parece. Eh, en unas elecciones donde... Porque la gente no entiende que la gente se cae y se levanta, se levanta y se cae. Ah, sí. sí, Esa eh, es la vida. Y la gente no calcula eso. Eso es la vida. La gente no calcula eso. Lo importante es levantarse. La conclusión tajante fue que a mí me sacaron. ¿Licenciado? Porque cuando a mí me sacaron de la dirección ejecutiva, yo quedé sin ser miembro ni siquiera de una zona del partido. Sí. Del comité que yo... Gané. Lo dejaron en el aire. Me dejaron totalmente <risa> en el aire. Ese es, una, eh, eh, ese es un activo que no eh, lo, eh, lo necesitamos. Ahorita tú dijiste que yo fui presidente fundador de los gigantes. Eh, cosa que la política no se puede ligar con el deporte. No, pero, pero ¿qué pasa? Los fundamentos es un de un poco ese de su deporte, historial, Los fundamentos de ese deporte... No, porque yo hice algo más importante que eso que... yo Cuando yo fui presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Duarte, en uh -huh. esa directiva se hicieron aquí los primeros Juegos Bartianos de esta provincia. ¿Eso fue en qué año? En el 70 y pico. Óyame bien, pero ¿qué yo quiero decir? Que yo me manejo mucho con los términos de la técnica del béisbol. Uh -huh. Entonces yo dije, como dicen... Tú, tú sabes que cuando un pelotero llega a 46 años, 45, y te, te está rindiendo lo firman por un año uh -huh. para ver. Sí, para probar. Eh, si no, lo dejan fuera y lo mandan para Triple A mí, eh, no solamente me mandaron para Triple a mí me dejaron fuera de la nómina. <risa> de, de, la, de la nómina de dirigencia. Y entonces, si a ti no te quieren ni te necesitan, donde tú estás, y te están llamando de tu vieja casa, donde yo no he encontrado un extraño, porque todo lo que me recibieron a, a mí... Yo lo conozco y ellos me conocen a mí. Claro. Y entonces, el momento que yo aprovecho es de un presidente de un partido que le ha hecho dos aportes a la República Dominicana que pasará la historia. Y materialmente lo van a disfrutar mucho los dominicanos, que es como canciller. Porque uno debe decir la cosa positiva de los hechos que hacen los hombres y las mujeres es llevar a la República Dominicana a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cosa que la estábamos buscando de los primeros gobiernos de Balaguer. Porque en la en la época de la dictadura de Trujillo eso era imposible, con, con las confrontaciones que tenía Trujillo. Claro. Y cuando comenzó el doctor Balaguer en su primer gobierno, después de la dictadura, eh... Cuando, eh, para hablarte con precisión, estaba como canciller el doctor Víctor Gómez Vellé, se andaba buscando ingresar a la República Dominicana, a ese organismo, que en la gestión del canciller Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, logramos eso. Somos hoy flamantes miembros, no permanentes, de las Naciones Unidas, de organiz esa organización. Pero dame decirte lo siguiente para el turismo, para el comercio, para la exportación, eh, para los intercambios culturales, deportivos, la ganancia que este país va a tener con la segunda economía del mundo, que se llama la China continental, la República Popular China. Esa fue una gestión... De Licenciado. mucha inteligencia. Licenciado, vamos a permitir que y, nos traigan el sí, cafecito. Sí, como no, y de mucho valor, déjame terminar esta parte. Okay. De mucho valor del ingeniero Miguel Vargas Madonado. Así que yo me he ido a mi vieja casa, a mi viejo partido, que está dirigida con un hombre que se, ha, se está renovando Adelante. y le está aportando al país cosas de, de vital importancia para el desarrollo de la República Dominicana. Licenciado. ¿Qué opinión nos merece que Gracias. el diputado Santos Ramírez de Baní pasara ayer del PRD al PRM? Bueno. Con toda su gente. Derecho que ellos tienen. Eh, ese debe estar ejerciendo el mismo derecho que yo estoy ejerciendo. Exacto. A lo inverso. A lo inverso. <ríe> Uno se va que otro Entonces, llega. Eso, eh, ese. Eh, Cometió un pecado, no, eh, él hizo un análisis político individual y tomó esa decisión, tan sencillo como eso. sea, mira, eh, usted, licenciado, usted entonces... está frente a alguien, que yo, yo diría, porque eh, el doctor Peña Gómez va a seguir siendo mi líder, histórico. Yo lo perdono porque hay mucha gente que sus últimas que palabras. solamente yo sé, antes de estos momentos, lo, lo que opinaban de mí. Y van a seguir siendo mis amigos. Y tú nunca me vas a oír a mí hablar mal de ninguna organización que yo he permanecido. Y mucho menos de los dirigentes. Esos dirigentes que yo dejo en el PRM siguen siendo mis hermanos, mis amigos del alma. Ahora, yo, yo me he ido también donde hermanos y amigos del alma, que ahora estamos coincidiendo. Claro en una posición política o sea licenciado, que usted ve como algo totalmente normal, no, natural normal. No, el no, cambiarse de un partido no, a otro yo no lo veo normal porque yo tenía eh, mira, en la historia política mía es que yo me integré a mi partido que he vuelto días después de haber llegado al país en el 61 yo soy el más viejo militante activo que eh, hay eh, en el PRD y también el PRM, si es que lo ligan en uh -huh. una circunstancia. Porque todos son respetables, que yo te vería, y honorables, intelectuales, y que muchos le aportan a todo en la República Dominicana. Pero ellos entraron uno o dos años después que yo, otro día de diferencia, igual que yo, yo estoy diciendo, entonces yo nunca me había movido de ahí. Yo me moví por, por una circunstancia eh, política del momento. Del PRD al PRM que sí, Se pero fueron por... muchos amigos del alma mío eh, Y coincidimos, pero no es que yo ando brincando De partido a partido no no no, no. En Nunca el caso suyo he no, pero de Ahora posición, mismo de acaba del de la... diputado Irse con su grupo y volver al PRM Entonces por eso la pregunta De que muchos hacen esto Cambian como si fuese le Quitarte, le voy a agregar una, quitarte verdad. una ropa y otra Le voy a ponerse agregar otra. una verdad más Hay alguno de eso Que yo no, yo no lo estoy criticando ni tampoco puedo decirlo con, como una acusación formal. Mira, hay muchos diputados eh, que se han ido eh, los lo pocos que se hayan ido del PRD al PRM es que ellos ven una posibilidad dependiendo de la provincia donde están, porque tú sabes que aquí hay provincias que lo que se eligen son dos diputados sí. Y hay poca diversidad de aspirantes No es como esta, el municipio y provincia Que tú encuentras aquí Muchas mujeres y hombres Que califican y tienen capacidad claro. eh, Para optar y buscar una candidatura Pero en esos municipios pequeños De lo cual no, lo hay, no hay refiriendo. opciones y yo, Si yo me voy de este partido Para aquel partido tiene más posibilidad. yo tengo más posibilidades de ser candidato Eso es cierto. Y él sabe lo que yo estoy diciendo Claro. Él sabe lo que yo te dije. Sí, sí, sí, yo le entiendo perfectamente. Así es. Muy bien. Finalmente, entonces, ¿qué pasará ahora en el PRD? Eh, ¿Hay una designación, de un cargo para usted en bueno, esta alta eh, en la, instancia? Eh, o algún cargo yo público. Me fui, yo me fui sin ningún tipo de condición. abiertamente eh, Yo me fui sin poner condiciones. Eso se terminó de martes, martes a jueves. A jueves. Eh, condición ninguna una condición pues, que me dejen trabajar dentro del partido fíjate que todavía ni he llamado los jefes políticos de ese partido aquí yo no vengo a quitarle puesto a nadie eh, de, de, ni de dirección política de, ni de nada algún cargo público eh, yo, licenciado? yo eh, no he negociado nada eh, ni he pedido nada lo han llamado aquí Ahora, de la, yo los dirigentes sí, PRD aquí lo han llamado han saludado a poner, su llegada en crecimiento, a intentar poner en crecimiento uh -huh. el PRD. Los dirigentes y de yo aquí. estoy vivo todavía, yo no me muero. Claro. Los estoy dirigentes, estoy vivo y muy activo. Los dirigentes de aquí del PRD le han recibido con esa misma alegría como se vio en el acto nacional. Eh, eh, eh, eh. Los dirigentes locales. locales, Estaban, locales estaban, estaban allá atrás. Estaban la mayoría. Qué bueno. El 90% estaba ahí, ahí El recibimiento que me dieron aquí todos fue clarísimo. el que me dieron a nivel nacional. Perfecto. ¿Se va a entender? Sí. Ahora. Mi misión, mi compromiso que yo hice fue, que yo le dije, no, midan el partido como está en San Francisco. Uh -huh. Y después que eh, hagamos alguna labor, vamos a darle otra medida. Vamos a ver, la, a ver, la, ver el... si lo podemos ayudar, a crecer un 5, un 10, un 2. ¿En eh, qué número está ahora? Eh, eh, yo no lo tengo. No verdad. lo tiene el dato. Pero bien. no está... Eh, no, no está bien. No, no está muy alto, tú me entiendes. Sí. Yo no estoy diciendo que lo voy a poner en la, en la nube. No. Que va a crecer algo. Porque ya desde yo entrar... Es más, yo entrar ya comenzó a crecer. ¿Usted es un símbolo? ¿Por qué? Político. Porque lo que no se ha mencionado aquí son más que me siguen a, a, a mí. A mí, yo tuve en mi casa ayer y en la mañana... Yo recibí más de 35 personas porque en mi casa sí es sí es bueno ir porque yo así lo dije me dijo Usted recibe a todo el mundo. No hay verja ni hay horario. Parece una visita Porque cómoda. no había horario. Ni cita, ni cuando yo era secretario administrativo. Sí, sí, usted siempre lo dice. Conmigo es fácil. Muchísimas gracias, don Siquio. Gracias, a gracias por invitar. Muchísimas por venir, gracias, como Sikyo. siempre, aquí en nuestro programa de mañana. Gracias, don Siquión, y en el que a la, gente. la rosa y explicar los motivos que le llevaron a retornar a su partido de origen, el Partido todo Revolucionario todo decir, Dominicano. Cuando yo digo una verdad, uh -huh. yo la repito. Me sacaron de todos los organismos. Lo sacaron de todos los organismos del PRM y vuelve a su sin casa. Sin llamarme y sin darme Y vuelve a su casa PRD. Lo ha dicho bien claro Don Siquio NG de la Rosa. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.